Señores, mientras oraban en un avión, <ríe> esto es lo último. Mientras oraba para que un avión aterrizara tranquilo, un señor, ¿de ¿dónde sería? Vamos, Dominicano. Dominicano. Obvio, no tenía que ser. No es que no, no hay otro planeta que sea así, es dominicano. ¿eh? Mientras todo el mundo ora, Dios mío, si iba a caer el avión, el hombre agarra y se da un trago. Se da un trago, todo el mundo orando y el hombre se da un trago. El 21 de octubre, una nave de la línea Street Art. ¿De dónde, de dónde? De Street Art, con destino a Miami, <risa> presentó fallas. En los motores, oye, casi nada. <risas> <Falla, ríe> por suerte, ¿eh? que vamos, claro, que se dio. Afortunadamente se logró el aterrizado emergente y complicaciones. En el aeropuerto de Santo Domingo, <risa> cuando, este, cuando este hombre vio aseguró que, que ese, ese avión tocó tierra, quiso beber. <ríe> Mire, mírenlo ahí. Todo el mundo orando y ¡fua! Un trago, ¿tú le llamas eso, Néstor? Eso no, fue la mitad de la botella es que un cor... se la daba ahí. Eso fue un trago en euro que él se dio. No, pero ahí. póngalo de nuevo, póngalo de nuevo. Ay, ay, Dios mío, ayúdame. No, pero. ¿Y? ¿Cómo se lo bebió todo eso? La mitad de la botella se fue. No, ahí? Dios mío, sí. Los pasajeros tuvieron un acto de fe durante el, desc el descenso. Pues todos rezaron teniendo sus complicaciones. Y no, mire, no, pero eso no es un trago. <risa> Porque siempre me hace eso, yo ligando un romo. ¿Eh? ¿Qué tú haces? Flaco, es pues siempre, uno que ha ligado un romo, que, que ha dado lo último, y siempre me dice diciendo un trago así. Ahí mismo queda. <risa> Le cantamos la canción del torneo. Mira, mira, mira. mira. ¡Wow, Petit! ¡Uy, qué rica la bebida! Va, vamos a contar, por ahí no, vamos a contar las burbujas que suben para arriba, que eso es un trago. Cada vez que tú haces. Es la que van muy rápido, Honesto. Mira, no mira, mira. mira. Por hay, hay como 5 CB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como 10. 10 burbujas por minuto. <ríe> Ay, Dios mío. <me ríe> y todo el mundo orando. Y ese hombre. Es verdad que, que el enemigo siempre ataca. <ríe> porque todo el mundo dando rodillas. ahí hasta que no es cristiano. dice un salmo ahí, ya tú sabes. Y él viene y él Y un es la como dicen. Dios mío. Eso... No, ya, siempre... <ríe> cuando siempre me llegó de iPhone, ve Bueno. Ese hombre es... no se puede llevar para core Ese tiene el motor de, de ocho cilindros, ¿verdad? No, pero ese eh, en un avión. Sí, porque en don... un avión solo. No, no, el, eh, el dominicano tiene. Bailando, esto. bebé, y toda la botella. El dominicano, cuando llega en el, eh, a la república dominicana, le da como aplaudir. Sí, ¡buah! Sí. Cuando, tu, cuando, cuando el avión va a Estados Unidos, sabe, no pasa nada. tal vez dos o tres gente se escucha, pero cuando el avión llega a República Dominicana, todo el mundo, ¡ay! ¡Hey! ¡Llegamos! Ya, bueno. bueno, señores, las personas que están activos a través de nuestro WhatsApp, primero nos dicen los periodistas, el primer ¿no, comentario nos dicen los periodistas que están con Danilo son mal agradecidos. Lionel fue el que lo sacó de la clandestinidad y lo afuerearon. Afu, afu, afu, Esos corruptos, hay que sacarlo del poder eso fue una persona que nos escribió otra persona dice saludos a los osobrosos. buenas tardes saludos para ti hermano mío es bueno que ustedes siempre digan el nombre para yo darle su, su payola su respectiva payola y su saludo ¿Sí?